Aproximadamente a, horas, a primeras horas de la madrugada eh, se recibe la denuncia de que habría sido trasladada al hospital holandés una mujer eh, de aproximadamente 20 años de edad, la misma que habría sufrido una herida por arma punzo cortante La policía aprendió al autor de la muerte de un transexual que fue victimado en un local nocturno la madrugada de este viernes en la ciudad de El Alto. La persona fallecida sería trabajadora sexual de aproximadamente 20 años. Este hecho se habría suscitado en la avenida 12 de octubre en un, en un local en una casa de citas. Al sujeto, al sospechoso, lo hemos aprendido ya. Se trata del señor Yamil Cariaga, de 20 años de edad, el mismo que ya está eh, prestando sus declaraciones y se está realizando las investigaciones respecto al hecho. Actualmente, el acusado de 20 años se encuentra a la espera de su audiencia cautelar. Según informes policiales, la fallecida habría sido herida con un arma punzo cortante a nivel del abdomen. Si era una trabajadora sexual, eh, también tenemos conocimiento de que era transsexual, sexual. Eh, eh, bueno, estamos recabando todos los antecedentes para ponerlo a disposición de la justicia ordinaria al autor, ¿no? al probable autor. Bueno, en realidad él es el que accede a los servicios sexuales y al interior de su habitación, no de una habitación, es lo que ocurre este hecho, al salir se denota. Bastante sangre en las ropas que portaba Yamil. Inmediatamente eh, los eh, seguridad del local y las personas que estaban ahí lo lo detienen.